Sí, ahora sí, ahora sí, pisa Alex, Alecio. <coughs> Napoleón. El Napoleón. El Napoleón. Ah, maldito, sí. Ah, listo todo. Yeah, ah, ¡Bien, bien, bien, bien! te, te, te, ¡Vamos! Ah, bien. ¿Te ¡No! Tenía que haber hecho las flechas primeras si alguien no la adivinaba, bro. <risa> no, toma. <risa> ¡Qué jovia? Claro ¡Ah, ¿Qué le volvió a poner, viste? Ahora, que en, este juego, en este juego. Claro, en este juego este. No, ¿qué pasa que. Tiene lag. Cagaste arriba. Ah. Sí. Ah, no, parecía vale, sí. ah, bien <ríe> el nombre otra vez <ríe> no con B larga este va a perder este va a perder por por por no por, por, por, por, por usar demasiado el este este este este va a perder por usar demasiado el, el diccionario celular boludo el hijo animal el hijo de expuesto eh, su stream su streamer alfabeto <ríe> <ríe> Está dibujando el bot A ver, algo Ay, no tengo un... Oh, algo naranja. Qué mierda, No sé. Ah. Ah, no. ¿Vistos? Porno. <risa> entra justo mira entra justo, porno Entra <risa> el pelo poner, poner porno. Por, por ahí entraba <risa> <risa> ¿Qué mierda es esto no entiendo qué boludo te, te aseguro que porno la forma más difícil de hacerlo Sale la otra oh. Grano. grano, grano, grano. Qué hijo de puta, boludo. Este dibujo es porno ya, boludo. Parecían pecas, boludo. Parece cualquier cosa, boludo. Menos, menos un grano, boludo. Lo que pasa es que no había... De... El, el único que le aparecen pecas como grano, boludo. Okay. Uh, right. Uh. Culona. <risa> mm. vaquita de San Antonio. Ah, no, sea. Ah, ¿qué pasó? Ah, tenía para borrar. Mira, tenía para borrar, borrar. Descubrir cosas te... Culiada. Bueno, pero es eso. <risa> <risa> Ah, yo me equivoqué mal, perdón No, ¿qué hiciste? Yo era? me equivoqué, no Si, sí, no, no, no, no, no, no, no. no, no que hijo de puta, ¿qué era? <risa> yo ¿Qué era? me equivoqué pa' el gordo ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Era cucharón y yo cucharón? Era un... ¿Qué tiene que ver un cucharón? ¿Qué tiene que ver un cucharón con una cuchara? Con una cucaracha <risa> No le íamos a agarrar nunca, boludo. <risa> que hijo puta, de puta, ya como un enguche. Que chagrón. No, hijo de puta. Lo he hecho <risa> a propósito, boludo. <risa> <risa> está haciendo una paja. Me siento a su sí, izquierda. Sí, no sé Ahí está. No, dije. No, porque si no iban a perder ustedes, viste. <risa> no, lo único que perdés es vos, que no adivinó nadie. Se está por... Se está... No, no, pierden ustedes, ¿no? Por no adivinarlo, creo que sí, ¿no? Se lo pongo la flechita, si sí lo adivinás. No ganamos punto nadie. Ah. No, oh, no, no, no, no, no. sé sí, mierda eh. <coughs> oler! oler. ¡Ah, oler! Claro. ¿Qué mierda es ¿eh? de eso, boludo? La tapa de... Era la tapa de Tarjan, boludo. Es... <risa> estaba haciendo una raya con la mosca, boludo. <risa> en la mosca, viejo. <risa> estaba potente la mosca. ¿Por qué, boludo? Sí, estaba fuerte en la lechuga. Un punto. Granos, eh, que como acabo de leer, Ah. Ah. ¿Qué mierda es eso? Ah. Ah, está. Ah, está. letus que carajo ahora no, no lo entendí después que hizo el cosito ay dios bueno. Oh, esto va, está mucho, esto, va esto va a estar genial esto va a estar genial esto va a estar genial chapo eh... <risa> Yeah. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> Me, me, me salió perfecto, amigo. Si no la debía, eh. ¿Tienes un ganso? ¡Tienes un ganso! ¡Tienes un ganso! Está apretando el ganso! ¿eh? ganso culiado. <risa> <sabes cómo> <risa> Es que él lo llama Ay, mi, mi, mi bebito Fiufilo. Ah, oh, tranquilo. Eh. <risa> Está apretando ah. el arma. Uh. Ah. Titus Ah. Yeah. <coughs> Hacer una flecha? Ah, está listo. Ah, sí, hay que hacerle una flecha, ¿cierto? Perro. Zapata le mandó otro otro porque. Porque al principio apareció Zapato. Sí, bueno, no dibujo bien. ¿Qué es eso? Ah, está. Ah. <risa> eh. está. No, ¿qué ¿Qué mierda. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Dale, dale, dale. Está fácil. Mi... Cagaste, boludo. Cagaste. Ahí ya está, ahí ya lo sacaste. No, no, no, no, entienda qué mierda. ¿Qué es eso? ¿Una placa de policía? Ah, comisario. Pe comisario. Pero eso es su sombrero, de guardabosque. Ya pensé lo mismo. No, es un guardabosque, boludo, ¿El comisario, ¿dónde es este comisario que salga con gorra así? Yo pensé que era un vaquero, dije. <risa> Hay una cerveza en mi Ah, el bot, el bot, arranca el bot. La raya del medio. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó acá? ¡Ah, verga! ¡Ah! Me desconcertaron las letras ¡No dice ni letras. No, no, ah. no letra. ¡No, no, no son letras! No, son letras ¡Ah, Dios! ¡Qué verga es! Eh? No sé cómo se llama Es lo opuesto de un, el opuesto de un desempleado Uy, feo, no lo hubiera dicho. ¿Te gustó eso? No? Con trabajo. Ah, claro, ah, ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Claro, tienes razón. El opuesto a un desempleado. ¿A alguien con trabajo. ¡Verga! Okay. Es como el culo esta ronda. Vale te toca a vos, uh, y sos y el último, creo. ¿sí? Oh, Termina esto y me voy a dormir, gente. Uh, ¿Cómo lo hago? Bueno. Sí, yo también. A ver. No, dice mucho, ¿eh? No lo descifro. Don't worry, don't worry, bla, bla, bla. Ah, eh. ¿Qué se desconectó, ¿Estás dibujando, Hernán? Sí. Sí, sí, sí. Ah, porque no nos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. <coughs> Ay, no me sale. Lo nah, hizo muy fácil, vieja. Si ¿Sí, no adivinan con eso. Ay, está muy fácil. Pesadilla, ah, pesadilla, pesadilla. Más pesadilla de Freddy. Ah. Le quería meter más color yo. Bueno, wow. ah. gente, me voy a dormir. Vale, hasta vale. la mierda, hijo de puta. Nos vemos. <ríe> dale, dale. Vemos. Buenas da. noches. Chao, que anden bien. Dale. Éxitos. dale.